Hola y bienvenidos a Lightspeed Spanish Bienvenidos This is podcast, it isn't, it's videocast 42 for Advanced Intermediate All in Spanish Intermediate And this time we are talking about demonstrative pronouns mm. So, For come Advanced and, Intermediate Exactly, come and join us So that you know what the devil they are Nos vemos en la segunda parte Hola. Así que los pronombres demostrativos, ¿no? Los pronombres demostrativos. ¿Qué son? Son this that these pronombres. those. This that these those. Ajá. Vale. Eh, Qué fácil. Eh. Cuatro, ¿eh? Sí, en en inglés fácil. cuatro. En español tenemos doce. Sí. Nos gusta la variedad. Claro, claro, claro, sí. 12, 12 opciones. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son, Cintia? Primero, los, las opciones masculinas. Este, ese, estos, esos. Vale. Entonces, este, ese. Sí. This, that. This. ¿sí? This, este. Uh -huh. That, ese. ese. Y los dos. These. Son, uh. Oh, estos, sí. Those, esos, ¿no? Uh -huh. Y es, es la opción eh, masculina. La opción ¿no? masculina, sí. Vale. Entonces, si tú vas a hablar de una cosa, quieres decir this television, sí. tú tienes que saber si la televisión es masculino o femenino. ¿no? Claro, claro. ¿Vale? Claro. Entonces tienes que decir... En este caso, te puedes decir televisión o televisor. Televisor, sí. Entonces, Ajá. hay masculino y femenino. Entonces, ese televisor o esa televisión, ¿no? Ajá. O esta televisión. Exacto. Entonces, ¿qué pasa con eh, ese? Está por ahí, ¿no? Y esta... Ese está este un más poco cerca. más lejos, este está más cerca. Sí. Y entonces, tenemos masculino, ¿vale? Y luego femenino. ¿Cuáles son? Sí, pues esta, esa, estas, esas. Sí. Y, vale, el, el, el problema que tenemos en inglés hay, hay cuatro, ¿no? Bueno, no es un problema. Eh, bueno, para nosotros ningún problema. No, no es un problema, es mejor, ¿no? <risas> no, pero tenemos en, en español 12 opciones y no ni siquiera... Hemos hablado de aquel, aquel eh, Aquellos Aquella, aquellas ¿Vale? Que son cuatro más Así que 16 opciones Es un poco complicado, ¿no? No, nah, es fácil ¿Fácil? Sí Vale, tenemos dos eh, trucos Dos cositas eh. Bueno, no hemos hablado del neutro Que sí. también hay neutro Sí, vale, vale Esto, eso, estos esos. ¿Por qué sí, sí. existe neutro, el neutro? Pues es cuando hablamos de una cosa, pero no es específica. Mm -hmm. No sabemos lo que es. Sí, o, o por ejemplo, eh, si dices, Do you want this? ¿Quieres esto? Como, do you want this to happen? ¿Quieres que pase esto? Mm -hmm. This thing. Muy to en happen. general, ¿no? ¿Sí? Eh, o oh, ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? What sí. is this? What si is tú this? no sabes lo que es, tú no puedes da, eh, ponerle un, un, uh -huh. un género, ¿no? O this happens because esto ocurre porque so it, es una cosa que no tiene género. Uh -huh. ¿Sí? Uh -huh. es, es algo abstracto, no tiene género. ¿Cómo te dirías algo como. This is nothing more than a scam? Esto no es nada más. Que un scam. Una, una estafa, ¿no? Una estafa, sí. Entonces has usado esto, ¿no? Sí. Entonces, estafa es una palabra femenina, pero no, no estás diciendo esta es. Vale, esta es una estafa. This is a scam. Esta es una estafa. No, the... vamos a hablar de estafa. Sé que es estafa, Ajá. femenino. Esta es una estafa. Esto, this thing, Ajá. whatever this is, sí. this thing is a scam. Esto es una estafa. Vale. ¿Sí? Vale. Muy bien, muy bien. Una cosa con, con para nosotros es es difícil saber cuándo tenemos que decir este y ese o esta y esa. Y yo tengo un, una cosa para ayudarnos, ¿vale? ¿Qué es? When it's near me It has a T, ¿Vale? When it's near me, it has a T. Por muy ejemplo, inglés, ¿no? ¿Eh? Muy inglés. Sí. No, no una, una taza de té, no. Pero podría ser. Podría ser. Sí. sí. A a me, has este tea. té. Este claro. té. If it's near sí. me, it's a, it has a T. Mm, sí. ¿No? Muy, muy inglés, bien. Muy inglés, muy sí. en, inglés. Entonces, cuando estamos hablando de that, se quita, ¿no? Ese. Muy este, tea near me, ese. O esta, esa. ¿Vale? Muy También bien. podemos decir... Um, with that and those, the tea goes. <risa> <risa> <risa> with Muy that, bien. ese, and those, esos, the tea goes. Muy ¿Vale? bien. Entonces, es una manera... Normalmente, when it's near me, it has a T. Con eso ya lo sabes. Si no, Singular si o no, plural. Si no está cerca de ti, no, no, no lleva... Muy bien, t, ¿no? muy bien. Sí, vale. Um, Cintia, háblanos de aquel y aquel, aquella. De aquel. <risa> <Háblanos> de aquel. <risa> <risa> eh, pues es, es otra manera de decir that y those. Eh, suelen decir que es un poco está un poco más lejos que ese. Ajá. No lo sé, yo no lo sé si gramaticalmente si, si la RAE dice que está más lejos. O sea, este, ese, aquel uh -huh. ¿Sí? pero mucha gente eh, mezcla ese y aquel. Pásame ese boli, pásame aquel móvil, Bo no móvil, boli, boli. ¿sí? Sí, la, creo que la gente los, los suele mezclar, pero eh, eh, dicen que aquel es más lejos, como aquel. Yo tengo que decir que aquel y aquella no se oye tanto no no es tan común. como ese esa ese esa esos esas es más común sí eh, también se puede oír aquel eh, claro te acuerdas de aquel chiste Ajá. sí Do you remember sí. that joke sí en preguntas así sí se usa más eh, sí. y en y en textos también se usa más Aquellos aquella días... pregunta Aquellos días. Aquellos días. Es como, pero a, a lo, lo lejos, ¿no? Aquellos días. Sí. Sí. Eh, pero, ¿qué es eso de aquello? Es el neutro. Neutro. ¿Y, y cómo se usa? Pues igual, en, en sentido neutro, igual que usas esto, eso o aquello. Aquello que me dijo, that thing that he said to me, that thing. Ajá. Aquello que me dijo me, me impactó mucho. Vale. Pero también funcionaría eso que me, me dijo. Sí. Sí. Eso que me dijo. Sí. O aquello que me dijo. Tenemos en, en, en los pronombres eh, neutros eh, esto. A ver, no. Eh, hay, ¿Esto? Usamos, eso, no, usamos eso. estos y esos que también son los masculinos. Sí. ¿Vale? Sí. Entonces tienen dos trabajos. Sí. Pero. Esto y eso, sí, son, son... Solo neutros. Neutros, ¿no? Sí. Mm. Eh, bien. Entonces, vamos a... También puedo explicar otra cosa. que Sí. Puedo explicar también por qué a veces tienen tilde y a veces no tienen ah, tilde. Uh -huh. eh, aunque, bien. dicho esto, la RAE, la Real Academia de la Lengua Española, Correcto. dice que ya no es necesaria la tilde... Eh, pero a mí no me gusta eso y yo, yo creo que sí es necesaria en algunas ocasiones la tilde eh, entonces cuando eh, no está escrito con tilde es cuando tenemos después el nombre uh -huh. ese hombre esa persona ese no sé animal ese ¿sí? cuando se omite eh, el objeto se añade la tilde. Ese es. No sé, un. Mm -hmm. Ese es un perro muy bueno. That is a really good dog, a very good dog. Mm -hmm. Ese perro es muy bueno. That dog, no sin tilde, sin tilde, es muy bueno. Sí. Sí, esa es la diferencia. También, esa es la diferencia. That one would have tilde. Sí. También, a veces. Eh, cambian la, la, la estructura de la frase y dicen, oh, sí, la mujer esa y poniendo esa después de la mujer sí lleva tilde sí, sí Ajá. lleva tilde el neutro no lleva tilde porque no hay confusión no, nunca, ¿no? no, no llevan nunca tilde mm, es ni esto, eso. ni eso ni esos, ni, ni aquellos no llevan tilde, el neutro no sí, bien, bien muy porque bien. No, no hay no hay no, eh, no sustituyen a un objeto esto es importante this claro. thing mm -hmm. pero nunca esto no puede ir con un objeto porque entonces tendría un género ¿sí? Mm -hmm. ¿me entiendes? Mm -hmm, mm -hmm, entonces sí. como no, no, no se puede confundir pues no sí. lleva y cuidado con la RAE es con la RAE esta y está. Sí, claro, claro. Vale. Es diferente. Esta es un pronombre y está es un verbo. Él está estudiando. Es el verbo estar sí. en tercera persona del singular. He is studying. Um, esta es mi casa. This is my house. Eso es un, un pronombre. Sí. O, mira, hablamos de, de algo femenino o un determinante. Uh -huh. Esta está mal. Claro. Esta, esta está, está mal. mal. Y esta está bien. Sí. Uh -huh. ¿Vale? Entonces, cuidado con la pronunciación. Claro, el énfasis, el énfasis va donde está la tilde. Uh -huh. si, la, si la tilde está en la A, está. Si la tilde va en la E, está. Está. ¿Sí? Uh -huh. Sí, muy bien. Muy bien. Por eso existe. Exacto. Las tildes. A mí creo. me gustan mucho. Las tildes ayudan mucho. sí. Y son muy bonitas. Son muy bonitas. Y no sé por qué claro. eh, insisten en, en, en, quitarlas, en quitarlas. Porque yo creo que la RAE dice, me aburro. No tengo nada que hacer. Ya he añadido septiembre y concreta. O yo que sé qué palabra he añadido. Pues voy a quitar, voy a quitar tildes. Sí, hoy vamos, a, vamos a quitar tildes. Coño. Sí. Estamos aburridos. Sí. De hecho, por ejemplo, eh, ti... Llevaba tilde antes. Antes sí. Ah. Y ahí todavía hay gente que la escribe con sí. Tilde. Sí, sí, lo he visto. Y en los libros viejos se ve. Claro, ¿no? ti llevaba tilde, sí. pero como no se, no se puede eh, eh, confundir. Mistake, confundir por otro, no es necesaria. En este caso no es necesaria porque no ah. se puede confundir, pero tú sí. Pero yo creo ¿Puede? que debería... Es más bonita, más bonita la palabra con, con ti. La, la, bueno, sí. Mi, mi sí lleva. ¿Mi? pero sí. Mi Claro, pero mi sí tiene otro mi. Sí. Mi casa. Ajá, ajá. Para mí. Mm. Son, son diferentes. Sí, ¿no? claro. Pero ti no tiene. Tu casa es, tu es casa diferente. Tu casa para ti. Mm. Ah, me gustaría ver la tilde en, oh, en escri ti. Escribe. Me, gusta, me, me gustaría, gustaría ver la tilde, tilde en ti. <risa> <risa> Donde, aquí, mira. <risa> Escribe a, a la Rae Di, eh, Querida Rae. Sí. Pon la tilde en favor. Sí. Y pon la tilde en. Hacer algo, en algo bonito. De una <risas> puta vez. ¿No? Y también quiero que añadáis eh, estas palabras que voy a... <risas> ¿Qué pa palabra te gustaría añadir, Gordon? Al, al, al, al diccionario, sí. Al diccionario. Eh, mm, no sé. ¿Alguna palabra que te guste? Una palabra inglesa ¿Cuál? que vendría muy bien aquí. Eh, por ejemplo. Eh, eh, Pub crawl, por ejemplo. ¿Qué es eso? ¿Eh? Pub crawl. Sí. Crawl de crawl y un crawl. No, es de, de ir en bar en bar, ah. de bar en bar, eh, tomando pintas Pero eso es, eso es hacer una ruta. Sí. Ya, ya, ya hay palabra. Hacer no, tiene una, que ser algo que. Ruta. No... Hacer una ruta. Qué soso. ¿Qué, qué, qué. Falta un poco de unf. Crawl. Pero es que no hace falta palabra para lo que hacemos siempre. Pues <risa> en es que España. en Inglaterra empezamos andando. Ay, y a, gana, <risa> terminamos <¿sí? risa> crawling, ¿no? Por eso, por eso. Bien, bueno, eso es todo, chicos. Eh, antes de irnos, if you are not sure about prepositions and, no, in fact, not pronouns. prepositions, pronouns. You know, I'm you not know. sure about. Uh, yeah, I if you're not sure part. about. <laughs> But if you're not sure What about I'm pronouns, saying. we do have a book on the market, uh, Perfecting the Pronouns in Spanish, and that gives you help in all pronouns and important ones like the lay and the low and the last and everything. They're all in this book, okay? You can get it on our Amazon. See? Muy bien, Gordon. Pues muchas gracias, Cintia. A ti, muchas gracias. Eh, entonces, y gracias a vosotros. Nos vamos. Y nos vemos. Hasta luego. Adiós. ¿De todos? De estaris sí. eh, Este, ese, aquel. No, estos. Oh, y plural. Sí. Vale, este, ese, aquel... Estos, esos, aquellos. Vamos a ver. Vamos a ver, Gordon. Déjame que yo lo haga como yo sé hacerlo, porque me estás liando. ¿Por ¿Qué, qué estás decimos? metiendo a aquel? Porque aquel también es un pronombre. Vamos desde... a hablar de aquel después. Pues vamos a hablar ahora. <risa>